2 y 30 de la tarde, en presencia de nuestras autoridades, la perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 6435 para hoy martes, 9 de mayo del 2023. Y el número ganador para Culona Díaz: es... 6 4 5